¿Cuántas veces os habéis preguntado de dónde vienen las ideas acerca de la realidad que nos rodea? Todos los días damos por sentado lo que vemos, lo que oímos y hasta lo que sentimos. ¿Quién inventa esas ideas y con qué fin? Soy Luis Cortés Briñol y esto es Contradistinto, una mirada filosófica y científica de la realidad que nos rodea. Quiero compartir con vosotros teorías curiosas que apuesto a que os van a sorprender. Y también desmontaremos mitos. Comentaremos libros interesantes de la mano de los grandes autores, porque todos, desde Aristóteles hasta Mark Zuckerberg, han configurado nuestro mundo. Si os apetece reflexionar y discutir conmigo, suscribiros al canal. Yo os espero muy pronto con más contenido. ¡Hasta ahora!